Ya puedes usar tu cuerpo de forma magistral, modular tu voz o incluso salir a escena en compañía de tu miedo. Que si no te curras el mensaje, todo ese esfuerzo no habrá servido de nada. El tuyo será un discurso vistoso, pero vacío. Como los fuegos artificiales. Y ojo, que tu mensaje sea interesante para ti no quiere decir que lo vaya a ser para el resto de la gente, o por lo menos no de la misma forma. Tenemos que camuflarlo en una presentación que sea muy apetecible, como la coliflor con bechamel o como esa noche que sales a ligar. Y para eso hay muchos truquillos que puedes utilizar. Entérate de todo suscribiéndote en nuestro boletín. Adiós.